Thank you. No imaginas, no a la sí. salud un el poncho de culén no es otra cosa que la varilla de culén sin cáscara, que se hierve, luego se cuela, después azúcar y finalmente aguardiente. Se consume habitualmente con roscas, pajarillos o algunos dulces. La Cruz de Mayo, el momento en que llegaron los españoles, ya estaba muy vigente en España, incluso se remonta a la historia a los emperadores en que usaban la cruz como eh, estrategia para vencer a sus enemigos aquí en Chile se le viste con pajaritos y copigües. quien le diga una loga o verso podrá elegir entre comerse un pajarito o tomarse una copa de ponche de culén en el gancho más coposo se paró tortolina por el chico se agasando y por la alas de las latidas. al tiempo de la comida se perdió la mejor niña trago no, si trago, trago. Salió la como una loca perdida y la fue a encontrar entre tres peñas metidas como un jovencito sin tiarla la a de en el pájaro medio del a Anote, me el más guatón que tú. Anoche noche estando durmiendo me viní una a contar que una niña estaba sola que la fue a acompañar. Yo que era muy laquito, poquito me hice el rogar, el que yo en mi caballito por medianoche. Señores y señoritas digan todos a una hostia, ¡viva la cruz bendita! ¡Viva la cruz bendita! La cueca del balance consiste en que la cantora intencionalmente va alargando la cueca con algunos versos especiales invitando a los presentes a salir. Siga el balance, siga el vaivén, baile la cueca, baile la bien, baile la bien, ahí sí salga el pedrito, sí como no. Muchas veces nombrándolos personalmente y la cueca se alarga hasta que la fiesta se ha integrado nuevamente porque usualmente es cuando el ánimo ha decaído un poco, cueca larga o cueca del balance. Bien, no, no, bien. No, no, no, no. Un buen trago porque no volver más. Y tres, con eso me consolé que mi caballo era bueno. Al otro domingo siguiente me volvieron a correr por una mujer ingrata que no un pique la guaita. En la guaita al otro lado y como un toro moto y he hecho mi polvo y me voto Señores y señoritas, sigan todos a una o, que guía la que viva la profetita, viva la bendita! Ustedes vieron que habían versos, esas son logas, vieron que también había para consumir, eso es ponche de culén, también vimos cuecas, las cuecas naturales, la señora Rosa Alarcón, a sus 70 años en esa oportunidad todavía bailaba y con qué ganas y con qué energía, esas son cuecas no de competencias, son juecas naturales. Eso es lo que nosotros pretendemos mostrar cuando usamos un escenario, cuando eh, tratamos o intentamos difundir lo que llamamos folclore. No seamos puristas, pero identifiquemos qué es nuestra puesta en escena.